Pera, buenas tardes. Hola Diana, buenas tardes. Bueno, eh, hoy estoy aquí con Pera y bueno, nuestra idea hoy es un poco transmitir eh, algunas reflexiones eh, muy oportunas para estos momentos que estamos viviendo eh, ya a nivel mundial, lamentablemente. Y bueno, eh, esto ha llevado a muchos, a, a muchos países a tomar algunas medidas, ¿no? Como la cuarentena y todo esto. Estas palabras que hasta hace poco no eran habituales en nuestra vida, se han vuelto muy eh, típicas, ¿no? Y bueno, nada, pero para empezar, eh, quisiera que te, me dijeras un poco, o para las personas que nos van a ver, ¿no? Eh, que, ah, hicieras una pequeña presentación. Vale. Bueno, yo, yo me llamo Perapuch y hasta hace, hasta hace cuatro años yo era comercial. Yo era un representante que vendía material deportivo por toda Cataluña y parte de España. Y bueno, me diagnosticaron una hepatitis B eh, hace un tiempo que se me complicó cuando yo tenía sobre los 50 años, hace de eso, pues, cinco. Y, y me hizo cambiar toda mi, toda mi vida. Tuve que dejar de trabajar. Se complicó la enfermedad y me provocó que me tuvieran que hacer un trasplante de hígado. Fueron investigando y además tengo un problema de tiroides. Pero bueno, estamos aquí, estamos luchando y adaptándonos a la nueva situación. Y, y bueno, pues a, a eso me dedico ahora, ¿no? A explicar, mi, a explicar un poco mi experiencia, a colaborar la gente... Eh, que saquen algo positivo de lo que yo he aprendido, y, y ahí estamos luchando e intentando subsistir en esta vida. Genial, Pera, genial. O sea, mmm, al final lo que todos intentamos, ¿no? Seguir creciendo, seguir creciendo como claro. personas, ¿no? Vale, pues a ver qué claro, si te... Sí, al final la vida, la vida es lo que te propone, pero muy importante. Es como te la tomas tú, ¿no? Que puedes sacar de positivo de los envites que te propone la vida, ¿no? La, la interpretación que haces de, de eso que va pasando, ¿verdad? Exacto. Vale, pues a ver, si te parece, vamos comentando un poco eh, algunos puntos que, que estuvimos eh, hablando antes, eh, preparando un poco esta conversación, ¿no? Y bueno, si te parece, empezamos con esto que me comentabas un poco, esta, ¿qué visión podemos adoptar ante situaciones eh, difíciles y, bueno, como ejemplo, pues la que estamos ahora mismo transitando, ¿no? Claro. De entrada, de entrada nosotros pensamos que, que tenemos una coraza que nos va, que nos va a permitir eh, estar fuera del problema, ¿eh? Eh, que a nosotros no nos va a afectar porque nosotros tenemos una, un, una zona de confort que nos, que nos permite vivir cómodamente y sortear cómodamente todas las situaciones. Nosotros nos negamos, a mí no me va a pasar. Es el típico ejemplo cuando somos niños y nos desplazamos de vacaciones, que nuestras madres nos dicen, mira, allí han tenido un accidente, qué pena. Oh, sí. Y a nosotros no nos pasa nunca. Y desconocemos y, y, y, y que nosotros en un futuro seremos aquella familia que ha tenido el accidente o que ha pinchado la rueda. Es decir, primero, tenemos, primero negamos, pero luego tenemos que, que aceptar la situación. Eh, nosotros no somos especiales. Cuando, y además en el caso este del coronavirus, cuando tenemos las experiencias, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Corea, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces, primero lo niegas, pero luego no queda más que aceptarlo. Y una vez que lo has aceptado, que eso es importantísimo, aceptar que nos va a pasar a nosotros, que la realidad que nosotros vamos a tener es esta, aunque no la queramos nosotros, lo único que, vemos, que podemos hacer es adaptarnos a, a esta nueva situación. Si no, fracasaremos. Claro, esta aceptación la conseguimos por medio de, de cambiar un poco ¿no? el chip. Claro. Y, y bueno, a ver, quisiera retomar esto que decías al principio, ¿no? de que a veces vemos cosas como que, uy, eso no, eso no me va a pasar a mí, eso no va conmigo, ¿no? Y, claro. y en cierta forma, esta situación que estamos viviendo es un ejemplo. El coronavirus es un ejemplo... Eh, muy, muy claro, ¿no? Eh, a ver, yo no sé si tú recuerdas cuando salieron las primeras noticias de en China que habían aislado la ciudad donde estaba el coronavirus. Eh, desde luego, cuando a mí me pasó, vi esta noticia y me sorprendió. Pero no pasó de ahí, fue como que, ah, vale, y me fui a, a hacer mi vida, ¿sabes? O sea, lo vi como muy lejano. Claro, además, ¿sabes qué nos pasa? ¿Sabes qué nos pasa? Que yo lo llamo el efecto PlayStation. Cuando cuando tú estás en casa y ves los, los chiquillos, los chavales, cómo juegan, están jugando y conducen un coche de la PlayStation y se chocan, no pasa nada. Aprietan la tecla X y tienen una pantalla nueva. Vuelven a jugar. Es decir, tenemos vemos la televisión y todo sí. eso está lejos y ajeno a nosotros. Incluso si no nos interesa, cambiamos de canal. Correcto. ¿Qué ha, correcto. Pasado? ¿Qué ha pasado? Que ahora hemos intentado cambiar de canal. Hemos intentado apretar la tecla de la X o hacer fácil control, y suprimir. Y hemos pensado que de esa manera el problema no nos llegaría. Y el problema nos ha llegado. Por eso el colapso de Italia, por eso el colapso de España y el que vendrá en Francia y en Inglaterra. Porque pensábamos que con nosotros no iba, porque estaba lejos, porque era China y porque nosotros íbamos en aquella dirección de la carretera. Y los que habían tenido el accidente era otra familia, en este caso, otro país. Correcto, correcto. Bueno, aquí, no sé, tú me comentaste, preparando un poco esta, esta conversación, ¿no?, de eh, una analogía que hacías a nivel personal, ¿no?, en tu caso, ¿no?, que tuviste que hacer unos cambios, ¿no?, cuando apareció la enfermedad. No claro. sé, Me parece muy interesante si puedes explicárnoslo. Sí, y yo, eh, en la, la enfermedad de la hepatitis B, primero has de tener unos anticuerpos que te provocan enfermedad y están latentes en tu sangre. Con lo cual puedes hacer una vida normal, una vida prácticamente normal, sin beber, sin fumar, vida sana con una vida correcta. Y luego llega un punto en que te se desarrolla la enfermedad y te ataca al hígado. ¿vale? En ese punto que se desarrolla la enfermedad, es en ese momento a mí mis amigos eh, del Club Esportivo Mediterráneo me regalaron la inscripción para la maratón de Barcelona. Estamos hablando del año de correrla en marzo del 2015. Me regalan la maratón en la inscripción, era para correr el 16, porque mi cumpleaños era agosto del 15. Y me regalan la maratón y se me desarrolla la enfermedad, con lo cual yo no puedo hacerla. Bueno, a mí me gusta el atletismo, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la maratón y me gusta mucho pues eso el, el, el ambiente deportivo que, que, que lleva estas, estas, estos eventos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no puedo correrla, tengo de intentar juntar Todas esas cosas y adaptarlas a mi nueva posibilidad. ¿Yo qué puedo, qué puedo hacer? Pues es estar de pie, en una posición muy conservadora, porque todavía no me han trasplantado y tengo la enfermedad activa, e intentar poner en valor, sacar algo positivo de eso. Entonces, bueno, pues me moví, mmm, conocí a gente y al final resultó que estoy en estoy, De hecho, una vez me han, me han trasplantado, continúo haciéndolos porque es muy enriquecedor. enriquecedor. Estoy en el avituallamiento de la maratón, dando agua y asistiendo a todos los corredores de la maratón, desde el primero hasta el último. Desde los más, eh, desde la élite que va a hacer marca hasta el, la persona que llega a la última y entonces cerramos el avituallamiento del kilómetro 10 de la maratón de Barcelona. Y yo estoy ahí y hago la maratón. No corro la maratón, cierto, pero me adapto y pongo en valor lo que tengo, la posibilidad de hacer algo por la maratón que en de definitiva también es un triunfo para mí ¿no? y estoy en la maratón y hago mi maratón ¿no? y es poner en valor lo que tengo que eso enlaza un poquito diana y igual hablo más de lo que no no lo que cuéntame cuéntame que me parece súper interesante cuéntame que, que se trata la gracia la gracia es nuestras eh, capacidades y eh, nuestra, ¿cómo, cómo decirlo?, nuestro objetivo final. ¿eh? Nuestra capacidad y nuestro objetivo final tienen que estar muy juntos. Tienen que ser, nuestros objetivos tienen que ser alcanzables. Porque si hay mucha distancia entre lo que nosotros nos gustaría hacer y lo que nosotros podemos hacer, nos genera frustración. Vale, o sea, como diciéndolo en otras palabras, eh, ser unos objetivos realistas, ¿no? que se ajusten a nuestras capacidades, a, a nuestros recursos ¿no? de, ese, de ese momento. Claro, claro. Y esa inteligencia, esa adaptación a la nueva realidad, es lo que te hace, lo que te ayuda a ser feliz. Porque si en este momento que estamos recluidos, si en este momento que nosotros tenemos que estar en casa, yo llevo, bueno, 15 días, en Italia ya llevan tres semanas de reclusión. Si nosotros estamos todo el día quejándonos y todo el día poniendo nuestra realidad como algo malo, como algo perjudicial para nosotros, porque no nos deja conseguir nuestros objetivos, pues nos frustraremos. Generará desánimo, generará tristeza, generará y el éxito, el éxito es ese. El éxito es ese. Es adaptarte a la nueva realidad. Claro, y, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir eh, crear unos nuevos objetivos, ¿no? Que, que nos cuesta, claro. esto cuesta mucho, ¿no? Sí, sí, sí, pero es que no nos queda otra. Porque yo puedo, eh, yo, eh, si mi ilusión es salir a correr 5 eh, kilómetros, 10, 15, los que sean a la calle, y no puedo hacerlo, mm, a ver, es un, hasta un tema de, de, de egoísmo personal, ¿no? Es decir, vamos a, hacer, vamos a luchar las batallas que podamos ganar. Es, es que no puedes entrar en conflicto con la realidad. porque ya, Entonces, tú entras en conflicto con el mundo, con tu día a día. No puedes, eh, por mucho que tú quieras, hay cosas que no puedes hacerlas. Pero sí que puedes hacer gilmes en casa. Sí que puedes, eh, pues, eh, infinidad de cosas. Hay clases eh, online, hay cantidad de plataformas que te están abriendo conceptos y abriendo posibilidades de obras de teatro, eh, de lectura, de conciertos online, de... y además ahora con la tecnología hay muchas posibilidades. Es cierto que no podremos salir y hacer una media maratón. Es cierto que no podré abrazar a mis familiares, a mis amigos, a todo mi entorno. Es cierto, pero ya lo haré. Ya lo haré. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Y ahora adaptarnos a estos 15 días, a estas tres semanas que tenemos que estar confinados en casa, que nos provoca enfado, nos provoca tristeza, nos provoca depresión, pero tenemos que aceptarlo y al final nos llevará al éxito. Nos llevará al éxito. ¿Y el éxito cuál es? Pues para mí es pasar el confinamiento y poder abrazar al vecino de enfrente que está, pal está dando palmas esta, esta noche ya. Sí, sí. Claro. Y vivirla. Y vivirla. Y poner en valor el día a día. Poner en valor el minuto, el tiempo ese que no teníamos. Porque el estrés, la velocidad, el atasco en las carreteras, el, el día a día que se nos llevaba, ese tiempo que no lo teníamos, que lo podamos tener ahora. Y volver a releer aquella novela, y volver a escuchar aquel disco, y perder el tiempo hablando con gente, y valorando, y gozando del momento. Porque es que si no, te vas a generar una frustración que no vas, que no vas a poder subsistir. Sí, y, sí. No, Encierra no, no. la idea está de disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar claro. cada paso, cada paso. Claro. Incluso los que claro. no nos gusten tanto, hay que también sacarle la parte buena de eso, porque es que si no paso esa parte, no llegaré a la otra, ¿no? O sea, hay claro. que pasarlas. Claro, yo, y además entiendo, entiendo que, es lo, eh, que es bonito, es bonito disfrutar del objetivo final. Pero, pero, pues mira, mientras haces en pastel y el objetivo final es comértelo y ver lo bueno que te ha salido, o, o pues es el, el proceso de la, de la generación de estar con tu hijo y poner música y aprender de su, su música y aprender y tú enseñarle tu música y colaborar y compartir. y en ese proceso ganar, absorber y consolidar conocimientos y, al fin y al cabo, disfrutar de esos momentos de la vida para que al final se valore todo el proceso y nos demos cuenta que en todo hay cosas positivas importantes. O sea, eh, al final lo que, lo que podemos ver es en que en todo, o sea, como en cada situación hay una oportunidad, ¿no? Ver una oportunidad de, de hacer algo que antes no podía ser, ¿no? Claro. Claro. Es un poco ver esa otra cara, ¿no? Sí, sí, yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así porque al final, eh, si algo tenemos, es tiempo, capacidad de, re, de, de, de reflexión y, y, y necesidad de aprendizaje, ¿no? Porque todo, al final, todos son bretes y situaciones que te da la vida, ¿no? Y te dice, bueno, y cuando salgamos, dentro de, espero que poco tiempo, habremos cambiado y seguro que habremos mejorado. Seguro que seremos mejores, porque habremos tenido tiempo para profundizar más en las cosas, para profundizar más en las cosas que nos gustan y aprender de las que no nos gustan y por qué no nos gustan. Y eso nos lo dará el tiempo. El tiempo y, ya te digo, valorar y situar y saber estar en el momento que te ha tocado, que te ha tocado vivir. Pero aquí, aquí quisiera que me, me hablaras un poquito de esta, esta frase que me pareció muy interesante, que me dijiste en la preparación, es esta de reafirmar nuestro yo, ¿no? Claro. Esto de, claro. voy a darlo todo. Claro. O sea, yo podría ganar o perder, pero no será porque yo no he hecho todo lo posible para ganar. Que no me quede nada. Que no me quede nada. Darlo todo siempre en la vida no tú tienes que tener tú eres lo que eres y, y, y lo gestionas pero pero pero si esto es eh, esta situación que estamos viviendo ahora no decaer o sea si yo pierdo que sea porque son mejores que yo pero no porque yo no he hecho todo lo posible porque esta situación sea eh, se, eh, me, me haya ganado a mí que no sea por mí claro Claro, claro, ¿yo qué puedo hacer contra el coronavirus? Ser lógico en mi discurso, eh, aprovisionarme de víveres, aprovisionarme de mis medicamentos e intentar tener mi cabeza, mi, mi cabeza fría. Eh, si la situación ha cambiado y yo no puedo salir, pues no salgo. Eso es todo lo que puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo? No salir, vale, pero si me lo tomo a, a broma y salgo y voy a ver a mis amiguetes y monto una fiesta o una rave en el terrado de casa la, y tal no no no no o sea yo qué puedo hacer pues eso lo voy a hacer y lo voy a hacer bien para que no para no cometer errores si yo caigo enfermo que sea porque tenga que caer enfermo no porque yo haya sido negligente en la, en, la, en, la, en, en la cuarentena, o porque no haya sido suficientemente escrupuloso en la manera de, de, de, de, de, de, de gestionar el, el, mi día a día. ¿no? O sea, darlo, o sea ser, ganar, en definitiva, es un reto. Es llegar al último día de confinamiento fuerte, sano, sano de cabeza y sano físicamente, y uh, con unas ilusiones renovadas. ¿no? ¿Sabes qué nos pasa, Diana? Nosotros, yo tengo, yo nací en el 65, en el baby boom, en, en, en, en, aquí en España, y siempre nos han educado a mirar adelante. Siempre, a todo el mundo también, eh, siempre nos han educado, eh, enseñado a ganar, a ser el primero, a tener una cualificación alta. A perder no te enseña nunca a nadie. Ya. Yeah. Y hay partidos que los perderás seguro. Ya. Yeah. Y para eso también tenemos que prepararnos y aprender. Hay que aprender a ganar y a respetar al que pierde, porque, porque tú también serás perdedor. Y a eso no nos enseñan. Tenemos no, la cabeza no, no. y nuestros conocimientos preparados para un paso más. A ver si llego a es, algún es, lado. Esta competitividad, ¿no? Siempre... Sí, pero no es con, ya, pero pero muchas veces nos perjudica, ¿eh? Sí, sí, muchas pero en sentido perjudica. negativo. Por eso entiendo el, el matiz que estás expresándome ahora mismo, sí, sí. Mm. O sea, como que solo pensamos en el primero, el ya está, ¿no? Sí. Pero sí, resulta sí, que en la sí. vida eh, no no siempre es así. Claro, pero esto va bien, ¿eh? Porque esto del coronavirus, pam, te ha hecho parar, ¿eh? Te ha hecho parar. Vaya, te, te, te ha hecho, hecho decir, parar. Pues, todo lo que hasta ahora era bueno, todo lo que hasta ahora era bueno, ahora no puedo, jug no puedo jugarlo. Mis bazas, las cartas que yo tenía, mi, mi deportivo rápido, mi, mi, mi gran habilidad en, en qué sé yo, ¿eh? ahora muchas veces no te sirven, no te sirven. Y entonces te tienes que reestructurar, te tienes que resituar y decir, hostia, mmm, ¿eh? también tenemos que saber perder. Y a eso no nos enseña. No, no. Lamentablemente te, te encuentras con ello de, de, de frente ahí en, en la vida, ¿no? Sí. Bueno, pero pues nada, me, me parece muy interesante todas estas reflexiones y bueno, eh, aquí también queríamos dar un poco esta visión, ¿no? De esto, esto que titulabas tú, siempre sale el sol, ¿no? Siempre, siempre sale el sol. O cuando llueve, ¿no? Cuando está lloviendo dices, ostras, está lloviendo. Sí, bueno, pero parará de llover y saldrá el sol y el pasto será más verde y los árboles y tal, y tal, y tal. Y si no tenemos pasto, que vivimos en una ciudad de asfalto, pues habrá limpiado las calles y se habrá, y se habrá quitado la contaminación. Siempre sale el sol y ganaremos. ¿eh? Y podremos volver a salir a casa, a la calle y podremos volver a salir a correr y podremos volver a ir a hacer fiestas. Es cuestión de, de tiempo y es cuestión de, bueno, pues vivir este momento que, que nos ha tocado vivir con la máxima higiene mental ¿no? que nos permita sí. asentar sí, sí. nuestros conocimientos y nuestras, y nuestras neuronas a la nueva realidad y a partir de ahí creceremos. Y Yo pienso que, que lamentablemente se quedará mucha gente por el camino, esperemos que poca, es que, eh, pero, pero los que puedan salir adelante saldrán reforzados y el sol, el sol, el sol sale cada día. Siempre sale el sol, vamos. Me gusta, me encanta esa visión, Pera. Y bueno, eso, que mientras que sale el sol, lo que haremos es cada uno de nosotros estar ahí dando, poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Como has dicho antes, eh, eso, cada uno dando lo mejor de sí, ¿no? Para cuando pase esta etapa, pues estaremos todos eh, más fuertes que antes, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí, Diana. Sí, sí, ya lo creo que sí. Bueno, yo soy optimista de... de, de por nacimiento soy optimista, ¿no? Y pienso que, que sí, que sí, que iremos para adelante y que la cosa... la cosa, le, le, le, la, ganaremos este partido también, seguro, más pronto que tarde. Muy bien, pero pues muchas gracias por compartir conmigo estas reflexiones hoy. Muchas gracias a ti por invitarme y, y muy contento de haber, de haber podido hacerlas en este, en este foro tan importante. Gracias, gracias. Gracias.